Hola. Hola. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Papi. Bienvenidos. Ahí silencio, está papá? Estamos esperando a que algunas personas se vayan sumando. Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos y todas a nuestra charla de hoy. Es un ciclo de jornadas online que está siendo patrocinada y apoyada por Uruguay Seguros. Y estamos muy contentos de que ustedes hoy nos puedan acompañar en este ciclo de charlas online. Eh, el mes pasado, igual, también realizamos una, una charla muy interesante sobre las áreas naturales protegidas como refugios de biodiversidad, así que si ustedes no la han podido ver o no pudieron participar, los invito a que, por favor, entren a nuestro Facebook y vayan buscando la charla, que les va a parecer súper, súper interesante. Bueno, primero les voy a dar algunos datos operativos, como para que estemos atentos a esto. Vamos a dejar las preguntas al final, vamos a dejar que Alicia y Marcela hablen. Después ustedes, cualquier pregunta que vayan teniendo, porfa, escríbanla ahí en el Facebook de Comunidad Activa. Y nosotros esas preguntas se las vamos a hacer llegar a las oradoras para que no la puedan responder al final de la charla. Sí. Y otra cosa muy importante, si en algún momento se llega a perder la señal, por favor, no se desconecten, sino esperen unos minutitos y simplemente nosotros nos vamos actualizando y vamos a actualizar la página y ahí ustedes van a poder ingresar. Bueno, ahora sí me presento, soy Laura López Ojeda, hago parte del Departamento Educativo de Fundación de Chem, y para nosotros es un placer poder estar hablando con ustedes sobre un tema muy importante y un tema muy relevante en este momento que es una salud, un planeta, una salud. Este concepto hace referencia a que todos estamos interconectados, Por lo tanto, hay una sola salud, la salud planetaria. Es importante que nos demos cuenta que cada decisión que nosotros tomemos va a impactar en el ambiente. Y por eso hoy lo que queremos hacer es invitar a cada uno de nosotros a que reflexionemos y pensemos sobre esta interconexión y que aprendamos a que cuidar el ambiente y cuidar siempre las especies, la biodiversidad, nuestra salud y el todo, influya en la salud y en el bienestar de todos y en nuestro planeta. Hoy nos acompañan, como ya les mencionaba, Alicia y Marcela, que son dos grandes personas y excelentes profesionales que nos van a hablar sobre cómo se relaciona la salud de nuestro planeta y nuestra salud. Esta temática que nos convoca hoy y que nos parece a todos muy interesante. Les presento por un lado a Marcela Orozco, la doctora Marcela Orozco es licenciada en ciencias veterinarias y doctora en el área de ciencias biológicas de la Universidad de Buenos Aires. Máster en gestión y conservación en biodiversidad en los eh, trópicos. También es especialista en medicina de la conservación y actualmente integra el grupo de investigación en salud de los ecosistemas. Espero que no se me haya olvidado algo, marce y si no, por favor, tú ahora suma si me olvide algo. Y también estamos con la doctora Alicia de la Colina, bióloga e investigadora del Departamento de Conservación e Investigación de la Fundación de Maiken, quien participa en todos los proyectos de la Fundación, tanto en el centro de rescate que tenemos nosotros, en el bioparque donde trabajamos todo lo que es la educación y la conservación, y también en las áreas naturales protegidas. Así que bueno, me, no hablo yo más y les doy ya la palabra a ustedes dos, vamos a comenzar con Ali, así que las escuchamos. Gracias Laura, gracias por la presentación. Bueno, voy a pasar a compartir entonces mi presentación. Eh, la, realidad es, la verdad es un placer y un gran honor estar en este espacio y súper agradecida también con la audiencia por estar del otro lado. Bueno, ¿por qué, ¿por qué elegimos este título, este tema para esta charla? Porque tal como decía Laura, actualmente nos encontramos ante una crisis que es de salud pública, pero que en realidad está directamente vinculada a una crisis de salud del planeta causada por la pérdida de biodiversidad. Entonces, la agenda de conservación de la, natura, de la naturaleza no solo tiene que ver con el futuro de los tigres, los pandas, las ballenas y toda esa extraordinaria diversidad de la vida que amamos. Eh, es, un, es un poco más que eso. Queremos contarles cómo es que nuestra vida cotidiana, la salud y los medios de vida dependen de la salud del planeta. Y en este sentido, ahí paso, en este sentido, en, la última, en las últimas décadas, se ha desarrollado a nivel global un movimiento llamado Una Salud, en inglés One Health, que defiende que la salud de los seres humanos está íntimamente ligada a la de los animales animales, y al ambiente que compartimos. Y estos tres actores, estos tres componentes, humanos, animales y ambientes, están relacionados en un delicado equilibrio. ¿Y eso qué significa? Que cuando se perturba a uno de ellos, indefectiblemente los otros se ven afectados. ¿Cómo? Bueno, la destrucción y alteración de la naturaleza, debido al creciente impacto de, de las actividades humanas, sobre los ecosistemas y sobre la vida silvestre, debilita los ecosistemas naturales y esto facilita, por ejemplo, la propagación de los patógenos, aumentando el riesgo de contagio y la transmisión al ser humano, con todos los efectos negativos, por supuesto, que trae esto en nuestra salud. El detalle de cómo el ser humano puede romper ese equilibrio en los ecosistemas y por lo tanto, los, los, y afect, ser afectado por los patógenos que están en ese ecosistema, es lo que nos va a explicar más adelante Marcela. Esta iniciativa ¿no? de abordar la salud eh, como un todo, asumiendo la relación que hay entre el bienestar de todos sus componentes, fue iniciada por la Organización Mundial de la Salud, en estrecha colaboración con la Organización de las Naciones Unidas, para la alimentación y la agricultura, y también con la Organización Mundial de Sanidad Animal. Es reconocida por múltiples organismos internacionales, por expertos y por investigadores de todo el mundo, y esta iniciativa lo que propone es un enfoque multidisciplinario, para poder trabajar y entender esas interacciones que se generan entre nuestro entorno de vida y de trabajo, por ejemplo, con las poblaciones de animales, sean domésticos o silvestres, y los diferentes ecosistemas. Y es tan compleja esa interacción y es tan diversa que es necesario tener diferentes enfoques. No solamente un tema de bromatología de los veterinarios, tiene que ver también los ingenieros agrónomos desde, eh, desde la agricultura, los antropólogos, politólogos. Es muy diverso, es muy complejo. Pero para entender por qué son tan importantes estas interacciones y por qué hace falta que todos entendamos y conozcamos, sin importar nuestro rol en, en esta sociedad, necesitamos reflexionar primero sobre por qué es tan importante la biodiversidad. La biodiversidad no es más ni menos que la variedad de todas las formas de vida con sus procesos. La biodiversidad que encontramos hoy a nivel genético, a nivel de especies eh, y en los ecosistemas y toda esa variedad de procesos que están involucrados hoy es única, o sea, única en este, en, en este momento. Y sobre todo es vital para sostener la vida, la vida que nos incluye, la vida tal cual la conocemos. La variedad a nivel genético, esta variedad de la vida a nivel genético es lo que básicamente nos da la identidad a todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo es esto? Bueno, todos los seres vivos tenemos eh, un genoma que está construido por una serie de ladrillitos que según la secuencia y el orden en el que se encuentran estos ladrillos es lo que nos distingue primero como especie y después como individuos. Naturalmente se dan alteraciones en el orden de estos ladrillitos eh, que si se da en un lugar del genoma, puede llegar a ser visible y da esas, nos aporta esas características que nos diferencian o que diferencia un perro de otro, una semilla de un color con la de otra, eh, o bien puede suceder en una parte del genoma donde no es visible, donde quizás no es tan visible eh, a los ojos de las personas, pero que eh, son fundamentales esas alteraciones, esas mutaciones naturales para sentar las bases que podrían dar respuesta a cambios que se produzcan en el ambiente. Así es, por ejemplo, que las personas, los seres humanos, utilizamos esa diversidad genética hace siglos, eh, según nuestra conveniencia, eligiendo, por ejemplo, seleccionando determinadas características en, una, en un perro en, o en diferentes perros, cruzándolos hasta que logramos tener la raza que, por una cuestión de. por intención de la cacería o por gusto, preferimos, y así se fue. Seleccionando, pero la diversidad genética primero fue natural, lo hacemos permanentemente en la parte de agricultura, cuando seleccionamos algún, eh, alguna línea de, de, de repente de un trigo que es resistente a algún tipo de patógeno. Eh, entonces, lo, lo más importante que tenemos que tener en cuenta, en este caso en particular, en esta, en esta variedad de la vida a nivel genético, es el rol que juegan las organizaciones de conservación como los zoológicos y los jardines botánicos, por ejemplo, que mantienen bajo cuidado humano algunas poblaciones de especies amenazadas con un determinado manejo y cuidado tal de garantizar la supervivencia y la diversidad genética de esa población. De nada sirve si conserváramos una planta de trigo, por ejemplo, por si desapareciera el trigo de todo el planeta porque no tendríamos la variedad genética, necesitamos muchos individuos, lo más diferentes posibles, eh, no sirve si tenemos, si conservamos un solo animal, deberíamos tener toda una población, manejar esa población lo suficientemente, eh, mantener la, su la suficiente diversidad genética para asegurarnos ¿sí? que pueda prosperar. Y luego tenemos la variedad de la vida a nivel especies, especies, ¿sí? que incluye, todos los niveles de organización biológica abarca la diversidad de las especies de plantas, de la diversidad de animales, de hongos y también de microorganismos que viven en un determinado espacio ¿sí? y que a su vez tienen su propia variabilidad genética, ¿no es cierto? Como, como dijimos. Sabemos que actualmente hay acerca de unos, unos 8 millones de especies en el planeta de los cuales eh, conocemos muy poco, menos, de, menos de, de 2 millones conocemos la identidad exacta de esas especies. O sea que todavía hay varios millones por descubrir. Y toda esa diversidad ¿sí? que, que vimos de, de especies se encuentran en diferentes ecosistemas, de los cuales forman parte y que además forman los paisajes o regiones en donde se ubican estos ecosistemas. Cada uno de estos ambientes, es el resultado de millones de años de evolución, de millones de años de convivencia entre esos seres vivos, ¿sí? que dieron forma a ese paisaje que vemos. Y que además, dentro de ese, de ese ecosistema, hay una serie de procesos que se dan, que se dan gracias a esa diversidad de especies que, está, que están presentes. Además, cada ecosistema en particular, Forma parte de un conjunto de ecosistemas de todo el planeta, que a su vez están en equilibrio e interactúan, no están aislados. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, tenemos los bosques húmedos que bombean humedad a la atmósfera, en esos ríos que hay en el cielo que fluyen cientos de kilómetros para llevar agua, por ejemplo, a cultivos que están mucho más distantes. O los humedales que purifican el agua recargan los acuíferos, purificar el agua ¿no? de, de, de, que escurre o del agua de lluvia, recargando los acuíferos que luego nacen en los manantiales. Así de conectado está. Entonces, la mejor estrategia de conservación para mantener estos procesos sería crear áreas protegidas donde en todas las áreas estén representados todos los ecosistemas. Y luego siendo que tenemos esta diversidad genética que comentábamos, diversidad de especies y la diversidad de ecosistemas, ¿sí? todo esto incluye en sus interacciones un montón de procesos ecológicos, biológicos y químicos fundamentales, como es, por ejemplo, el flujo de energía o el ciclo de la materia, recuerdan cuando están el pasaje de la energía entre productores, consumidores, descomponedores, eh, todo ese, ese flujo de procesos, esa, ese, ese conjunto de procesos característico de cada uno de los ecosistemas, de cada ecosistema tiene su rol más protagónico o menos protagónico, son necesarios para la supervivencia de todas las especies, las comunidades y de todos los ecosistemas. Pero además, nuestra salud, nuestros alimentos y nuestra seguridad dependen de esa biodiversidad. Dependen de esos procesos. Desde los tratamientos médicos hasta la producción de alimentos, la biodiversidad en sí es crítica para la sociedad y nuestro propio bienestar. Estos beneficios que nosotros gozamos como, como, como seres humanos pueden ser de abastecimiento, de, de provisión, ¿no? que nos, nosotros extraemos de la naturaleza alimentos, madera, medicamentos, Sí, la, el grupo de especialistas en plantas medicinales de la Organización Mundial de la Conservación de la Naturaleza identificó entre 50.000 y 70.000 plantas medicinales y aromáticas se usan hoy actualmente en la industria farmacéutica. Estamos hablando desde analgésicos, tratamientos oncológicos, se basan en plantas de ambientes naturales. Por supuesto también están todos los servicios de regulación, ¿no? como dijimos antes, de los humedales purificando las aguas, la descomposición de los residuos, la polinización de las plantas que comemos, por ejemplo, la regulación climática, esos desastres climáticos que, se, que tienen muchísimo mayor impacto porque está degradado el ambiente, porque se degradó la costa, porque no hay un bosque que separa, y sin duda el control de enfermedades. Que justamente de ese punto en particular es lo que, vamos a hablar más, lo que va a hablar más adelante Marcela. Y también no quiero dejar de mencionar los servicios culturales o los beneficios culturales que nos da la naturaleza, que nos da la biodiversidad. Hay muchísimos trabajos científicos que nos cuentan del impacto positivo que tiene en el bienestar de las personas cuando ingresan a áreas naturales y cómo disminuye su estrés o causa satisfacción, ¿sí? logrando efectos que yo creo que hoy por hoy en la cuarentena son de los que más valoramos, ¿no es cierto?, poder salir a un espacio natural, tener una imagen, de una, una belleza paisajística adelante, y no siempre, ¿no?, la pared y el, el televisor. Entonces, en resumen, la biodiversidad es la base, es la raíz que soporta nuestra vida cotidiana y nuestra salud. Nuestro medio de vida depende de la salud del planeta y la salud del planeta depende de la biodiversidad hoy tal como está. Al alterar estos complejos equilibrios dinámicos, ponemos en marcha mecanismos que entre otras cosas, por ejemplo, contribuyen a la propagación de enfermedades. Además de que si recortamos estas ramas del árbol de la vida, por supuesto que vamos a estar perdiendo beneficios que nos da la naturaleza, los que mencionábamos antes. Actualmente, el año pasado, en realidad, lamentablemente, el panel intergubernamental sobre biodiversidad y servicios de ecosistemas presentó un informe, el más completo realizado hasta la fecha, con la participación de... 500 científicos de todo el mundo revisaron más de 15.000 trabajos científicos, informes gubernamentales, y ellos dieron cuenta en esta revisión de que un millón de especies de animales y plantas hoy están en peligro de extinción. Ese es un hecho sin precedentes en la historia de la humanidad. Desde la extinción de los dinosaurios, que no había una tasa de extinción tan fuerte, tan profunda como la que estamos viviendo ahora. También en el informe alertan sobre que tres cuartas partes del medio terrestre y el 66% del ambiente marino están siendo alterados por el hombre de manera significativa. Entonces, qué bien que nos representa esta imagen de nuestra querida Mafalda donde, nuestro, donde se refleja que nuestro planeta tiene su salud comprometida. Y debilitar la salud del planeta significa poner en riesgo nuestra propia salud y nuestro propio futuro. Para evitar entonces que en el futuro surjan nuevas pandemias y ese tipo de problemas, para que no perdamos la calidad de vida a la que estamos acostumbrados, es necesario frenar la pérdida de biodiversidad. Tenemos ya el conocimiento, tenemos los medios para redefinir esta relación que tenemos con el planeta. No hay excusas para no hacer nada. No podemos seguir ignorando las señales de alerta, estos síntomas que el planeta nos está presentando. Las estamos viviendo, las estamos padeciendo en nuestras casas. Me parece que estamos en un momento histórico para formar parte de una transformación histórica, donde el mundo debe hacer un nuevo acuerdo con la naturaleza y donde cada uno de nosotros podemos formar parte de ese acuerdo en nuestras decisiones, en nuestro día a día. Esa es un poco la propuesta. Agradecemos el apoyo, por supuesto, de nuevo de Río, Seguros, Río Uruguay Seguros y con mucho gusto le doy la palabra a Marcela. Esperamos después las preguntas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchan bien. ¿Se escucha bien? Bueno, muy bien. Eh, muchísimas gracias entonces eh, a todos ustedes por estar eh, presentes en esta charla, especialmente a la Fundación Temaiken y al equipo educativo que me invitaron a, a, a charlar un poquito sobre este tema que, que hoy nos atraviesa a todos. Y especialmente, bueno, muchas gracias a todos los que están presentes del otro lado. Eh, sé que muchos son docentes y que en este momento están disfrutando de sus vacaciones, así que un agradecimiento muy especial por hacerse un ratito para charlar un poco sobre estos temas que, bueno, son tan relevantes en la situación que estamos viviendo hoy, ¿no? Bueno, voy a pasar a compartir mi pantalla. Pueden hacer preguntas al final para que sea más sencillo. Y entonces, eh, ahora sí, ustedes me dirán cuando tengamos la pantalla compartida. Bien. Perfecto. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de este tema que nos está eh, preocupando tanto hoy, ¿no? Y qué es lo que nos estamos preguntando todos, ¿cómo es que surgen algunas enfermedades cuando se alteran los ecosistemas? Fíjense que como les contaba Alicia recién, eh, muchos patógenos que estamos viendo hoy, entre ellos este coronavirus, surgen en el marco de una gran degradación de los ambientes. Pero bueno, hay que entender un poquito por qué sucede esto, ¿no? Entonces, lo primero que podemos contar es que, en general, los ambientes se mantienen en cierto equilibrio, ¿sí? En esos ambientes ocurren procesos que determinan todas estas cuestiones que les comentaba Ali recién, que tienen que ver con generar y preservar la biodiversidad. Ahora bien, eh, no solamente eh, podemos contemplar eh, los ecosistemas con su flora y su fauna, eh, con las personas, eh, con todos los, los componentes bióticos y abióticos de los ecosistemas, sino que también vamos a empezar a mirar un poquito más allá. ¿sí? Vamos a mirar con atención cualquier planta, cualquier animal y vamos a ver qué está formado, ¿sí? Que está acompañado, podríamos decir, por una gran cantidad de bacterias, hongos y virus, ¿sí? Fíjense, hace muy poco se empezó a describir lo que se denomina la microbiota, ¿sí? Que es toda la carga de algún modo bacteriana, fúngica, viral, que existe sobre las superficies corporales y sobre los organismos completos. Por ejemplo, si ir más lejos, todos conocemos las importantes funciones que tienen determinadas bacterias en el tracto digestivo. Bueno, no solamente eso ocurre en el tracto digestivo, sino que también ocurre en muchos otros sistemas. Entonces, acá el punto es poder empezar a entender los agentes infecciosos y parasitarios como una parte de los ecosistemas. ¿Y por qué empiezo mi charla desde ahí? Porque uno siempre tiende a buscar el culpable. Sí, entonces de repente aparece determinado patógeno que uno sabe que provino de tal especie o de tal otra y enseguida decimos, bueno, esa especie es la culpable. Y no nos damos cuenta que en realidad lo que está ocurriendo es un proceso que fuera del equilibrio, que hasta ese momento se mantenía, genera esta situación irregular que termina, provocando de alguna manera la emergencia y reemergencia de determinados patógenos. Entonces hay que empezar a entender a los agentes infecciosos y parasitarios como parte de los ecosistemas, ¿sí? incluso regulando en muchas poblaciones animales, eh, muchas veces por ejemplo, por ejemplo poblaciones que no tienen depredadores, esas poblaciones terminan regulándose a través de enfermedades. Y acá un punto importante, ¿no? Hablábamos de los ecosistemas en equilibrio. Bueno, ¿qué es lo que genera el desequilibrio del ecosistema? Bueno, fundamentalmente el disturbio ambiental. Esta foto, la pongo, es una, eh, un, una imagen bastante fuerte del Chaco eh, argentino siendo eh, deforestado, ¿sí? Entonces esto, imagínense, el gran disturbio que puede provocar a nivel ambiental. Esto sucede a altísimas escalas, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, a nivel mundial, si ustedes miran en este mapa, todos los puntos rojos, a medida que aumentan su intensidad, implican mayores tasas de deforestación. Por ejemplo, en los últimos 40 años, el sudeste asiático perdió el 30% de su superficie forestal, lo cual es altísimo. Pero no miremos solamente el sudeste asiático, miremos también... Por ejemplo, lo que pasa de este lado del mundo. Fíjense que tenemos puntos rojos muy intensos también de este lado del mundo. Pongo esta imagen porque eh, es el inicio, si quieren, de un proceso de deforestación. ¿sí? Un área del Chaco santiagueño, en este caso, que estaba empezando a ser deforestada para eh, la agricultura. Y fíjense, si ustedes miran el lugar donde está la casita, que está rodeada de un ambiente absolutamente degradado y miran el entorno ¿sí? que lo rodea, van a ver que lo que se genera es un nuevo escenario. ¿Y por qué digo esto? Bueno, precisamente porque en estos nuevos escenarios ocurren fenómenos muy particulares que están íntimamente asociados con la emergencia o el surgimiento ...de determinados patógenos para otras especies. Entonces, fíjense, no solamente eh, se generan nuevos escenarios a nivel ambiental... ...en ambientes naturales, sino que también se generan nuevos escenarios en este tipo de ambientes. Por ejemplo, eh, esto es un mercado, ¿sí? son mercados eh, en el sudeste asiático donde se comercializan determinadas especies de fauna. Y fíjense, especies silvestres, ¿no? Como podrán ver. Fíjense, personas a mano desnuda, eh, que están de algún modo entrando en contacto, lo que les mostraba recién, entran en contacto con eh, el, los, las especies silvestres que se mantienen en cautiverio. Y acá algo importante que me gusta eh, resumir. Hay muchas instancias de contacto. La palabra clave es esta, el contacto. Y el contacto se va dando en diferentes instancias. En estos casos, por ejemplo, en los que se capturan animales silvestres. La primera, primera, primera de ellas tiene que ver con la captura en sí. El momento de la captura es la primera instancia de contacto entre ese mamífero silvestre capturado, y o ese animal silvestre, no necesariamente un mamífero, y las personas. La segunda es el hecho de cómo esos animales se mantienen. Muchas veces esto no es un evento de caza, donde se caza simplemente al individuo y se lo consume, por ejemplo. Sino que muchas veces estos animales, y sobre todo aquellos que se comercializan en mercados, son mantenidos en determinadas condiciones, que ahora vamos a ver, para su venta. Y entonces ahí tenemos un segundo punto de contacto, donde no solamente tenemos el contacto con un individuo que, acaba de, que acababa de estar en su ambiente natural, sino que ahora tenemos individuos de distintas especies, todos juntos, viviendo en el mismo lugar, en malas condiciones de higiene, imagínense absolutamente estresados, como todos sabemos, el estrés genera alteraciones en el sistema inmune y eso nos hace más susceptibles, más vulnerables a los patógenos. Bueno, a los animales les pasa lo mismo. Y hay un contacto estrecho y continuo entre múltiples especies que, por ejemplo, en ambientes naturales nunca hubieran estado juntas. Por ejemplo, en un mercado... Puede haber contacto entre determinadas especies de aves, con ciertos mamíferos que nunca se hubieran encontrado en sus ambientes naturales, incluso de áreas geográficas distintas, ¿sí? Todo eso determina, entonces, un escenario absolutamente propicio para que las enfermedades se transmitan. Entonces, una vez que eh, esos animales son mantenidos y criados, muchas veces en mercados, ojo que no solamente... Eh, en estos casos no solamente hablamos de mantenimiento, sino que también en muchas situaciones fauna silvestre se cría para ser vendida, ¿sí? Entonces puede ser vendida como mascota, como pueden ver ahí, o puede ser sacrificada para consumo. Y ahí tenemos nuevamente una instancia de contacto cuando se vende como mascota. Por ejemplo, ocurre un contacto muy estrecho con ese nuevo dueño de esa mascota, por decirlo de alguna manera, y eh, también en otros casos, cuando los animales se sacrifican para consumo, también tenemos otra instancia de contacto, que es, por ejemplo, si eh, se manipulan los animales eh, muertos ¿sí? eh, y no se higienizan bien eh, las manos o si son mal cocidos. ¿sí? Entonces, en ese sentido, eh, tenemos nuevas instancias de... Eh, de contacto y una gran susceptibilidad de todas las partes. Fíjense lo que vamos a contar ahora. La buena noticia que tengo para darles es que eh, no siempre ocurre eh, el salto de un patógeno de una especie a la otra. Eh, ocurre simplemente en momentos en los cuales se da esto que se denomina la tormenta perfecta que es que todas las partes confluyen para dar como resultado la aparición de determinada enfermedad. Por un lado tenemos animales infectados, por otro lado tenemos eh, secreciones infecciosas, o sea, a veces los animales portan esos patógenos pero no los transmiten, bueno, en este caso tienen que tener la capacidad de poder transmitir ese patógeno. Por otro lado tiene que haber un contacto muy cercano, si no hay un contacto muy cercano la transmisión no ocurre, salvo que sea a través de un vector. Y que eso se repite en el tiempo. Lo que se postula es que no todos los saltos de patógeno entre especies se dan en situaciones únicas, sino que lo que tiene que haber son eventos repetidos, que mucho tiempo ocurra el contacto, que mucho tiempo haya animales infectados con secreciones infecciosas. Si todo esto se da, si ocurre entonces esa tormenta perfecta, Estamos enfrente, cara a cara, de lo que llamamos un spillover. Un spillover es un salto, un salto del patógeno de una especie a la otra, ¿sí? Pero ¿cuándo? Precisamente cuando ocurren condiciones que determinan que ese salto ocurra. Me gusta poner este gráfico porque nos muestra un poco qué es lo que ocurre eh, habitualmente. Si miran eh, las, eh, las ondulaciones rosadas más finitas que ven eh, eh, en este gráfico, eso es el ciclo silvestre. Fíjense que se mantiene, ¿sí? Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Si no hubiese ninguna interferencia, los ciclos silvestres de los patógenos ocurrirían en la fauna silvestre sin ningún tipo de interferencia, ¿sí? Ocurren. Son parte de procesos naturales. Bueno, en determinadas circunstancias puede haber, por ejemplo, un, eh, un disturbio ambiental que genera un spillover, un salto. Y estos patógenos que antes se encontraban exclusivamente en ciclos silvestres, entre animales silvestres, pasan a los animales domésticos, por ejemplo, que ahora... En cuando, cuando, por ejemplo, tenemos una producción agropecuaria, bueno, se encuentran más cerca de los ambientes naturales. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que muchos de estos animales domésticos son excelentes amplificadores, ¿sí? Lo que el patógeno hacía en un mono, en un murciélago, en un roedor, bueno, ahora lo multiplican por 10.000 en una especie eh, doméstica, ¿sí? No sucede en todas las enfermedades, pero en muchas los eh, animales domésticos funcionan como amplificadores. Y obviamente, nos lo acercan esos patógenos a las personas. Una vez que los patógenos que pasaron de la fauna silvestre a los domésticos se acercan a las personas, entonces ahí las personas, si son susceptibles a ese patógeno, pueden contagiarse y entonces lo que ocurre es una transmisión de persona a persona, si es que las personas son capaces de contagiarlo de uno a otro. Bueno, acá hago un breve, breve resumen de todo lo que se tiene que alinear para que ocurra un spillover, ¿sí? O sea, no siempre, eso es muy importante que lo sepan, no siempre van a ocurrir spillovers con todos los patógenos. Necesitamos que todo esté perfectamente alineado en esa tormenta perfecta que les contaba recién, para que ocurra la transmisión. Entonces, por un lado, recordar que lo primero que tenemos que tener es un hospedador, un mamífero silvestre, un ave silvestre, determinada especie que funcione como reservorio del patógeno. Entonces, lo que decíamos, ciclos silvestres que ocurren de manera natural. Si ¿sí? esto pasa con o sin nuestra interferencia. Siempre los patógenos se encuentran circulando en determinadas especies silvestres. Entonces tenemos eso por un lado. Por otro lado, tenemos que eh, conocer cómo es que ese patógeno se libera desde ese hospedador reservorio para llegar a otro, ¿sí? a otro hospedador o a un huésped susceptible. ¿sí? Entonces se puede liberar, con determinadas tasas de eliminación, ¿sí? o puede liberarse o transmitirse a través de un vector, que puede ser un insecto, un artrópodo, eh, o puede ser, por ejemplo, a través del sacrificio, lo que les comentaba, cuando, un, cuando, cuando una persona, por ejemplo, consume o, o toca eh, eh, un animal muerto o carne eh, que no se cocina bien, bueno, lógicamente eso expone a esa persona a los patógenos. Y la otra es que ese patógeno sobreviva, ¿sí? La supervivencia del patógeno, que sea capaz de sobrevivir fuera de su hospedador natural. A su vez, por otro lado, ya pasamos a la otra cara de todo esto, que es la exposición de los humanos. Todo esto puede haber sucedido, pero si no tenemos humanos que se expongan, o sea, si no existe el contacto, el spillover no va a ocurrir, ¿sí? Entonces tenemos que tener Humanos que se exponen a los patógenos, ¿sí? Y por último vamos a tener que esos humanos deben ser susceptibles al patógeno. No cualquier patógeno puede provocar enfermedad, o sea, no cualquier agente infeccioso o parasitario es patógeno para los humanos. Hay una cuestión de susceptibilidad de ese nuevo hospedador que no nos podemos olvidar. El proceso, como verán, es mucho más complejo. Podemos charlar de esto una tarde entera, pero voy a pasar más rápido a otras diapositivas para contarles algunos ejemplos y que sea más fácil entender esto. Entonces estamos delante de, eh, en estos nuevos escenarios, de lo que llamamos enfermedades emergentes y reemergentes. Enfermedades nuevas, pero nuevas porque nunca existieron. Bueno... A veces sí, porque nunca existieron, pero a veces las enfermedades son reemergentes. Son enfermedades que ya existían, que en algún momento se han considerado controladas y que por alguna razón, generalmente un disturbio ambiental, ocurre que aparecen de vuelta. Y si esas enfermedades se dice que reemergen, resurgen ante nuevas situaciones eh, de disturbio, por ejemplo. Bueno. Un poco acorde a lo que comentaba, a los números que nos mostraba Ali al principio, tenemos que considerar que realmente estamos ante un escenario ambiental global que es muy preocupante. El 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas, es decir, que se transmiten desde los animales a las personas. Pero, por otro lado, sabemos que al menos un 75% de los patógenos que provocan esas enfermedades emergentes que les contaba recién y que afectan al ser humano, tienen un origen animal. Es decir, que lo que decíamos recién de que muchos patógenos o agentes potencialmente patógenos para los humanos circulan de ambientes silvestres, está hoy cara a cara con nosotros. ¿sí? ¿Pero por qué? Porque existe un contacto que antes no existía. Pongo un ejemplo muy emblemático que obviamente todos conocemos, que tiene que ver con el surgimiento del HIV en África, si sí, el virus de la inmunodeficiencia humana, que hoy está afectando cerca de 25, 30 millones de personas en el mundo. Es una pandemia, ¿sí? Una pandemia muy conocida, eh, que no tiene una tasa de mortalidad tan alta porque hay un tratamiento, pero que si no lo tuviera tendría una tasa de mortalidad muy alta, ¿sí? eh, Este virus surge de transmisiones múltiples de, eh, entre especies que dan origen a un virus que puede infectar a las personas. Había cerca de 40 especies de primates eh, no humanos en África subsahariana donde se identificaron virus de la inmunodeficiencia de los simios, ¿sí? Se supone que hubo transmisiones múltiples que dan origen a dos virus que tienen capacidad de infectar a las personas. ¿Y cómo pasa a las personas? Adivinen, a través del contacto. Contacto con la sangre en situaciones de caza y de consumo. Y estos dos virus son el HIV-1, que es el que provoca la pandemia de sida que conocemos, que es un virus estrechamente relacionado con esos virus de los simios, que en un evento de transmisión que se dio en Camerún, eh, donde estaban involucrados los chimpancés, da origen a, la, eh, a este virus con capacidad de infectar a las personas. Y después tenemos el que se denomina HIV2, que es un virus estrechamente relacionado con otro monito que ven acá, sí que está restringida a una parte muy pequeña de África actualmente. Bueno, y esta eh, que les muestro acá, es otra enfermedad que quise poner porque últimamente, en estos últimos días, seguramente habrán escuchado las noticias y en muchos lugares se está hablando de que han habido casos de peste bubónica, peste negra, ¿sí?, eh, en diferentes partes del mundo. Entonces, bueno, primero, lo, lo primero que tengo para contar es que, fíjense, el, el agente infeccioso que provoca la peste bubónica es una bacteria, es Yersinia pestis, no estamos hablando de un virus, sino que estamos hablando de una bacteria. Y si miran el gráfico a la izquierda van a ver que la bacteria esta circula naturalmente en ambientes naturales. ¿Entre quiénes? Entre determinados roedores, eh, algunas ardillas eh, y las pulgas, ¿sí? Entonces... Eh, lo que ocurre es que habitualmente las pulgas pueden infectarse con esta pestis y mientras esto ocurre en los ambientes naturales, todo en equilibrio, no pasa nada. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esas, eh, esas ratas, por ejemplo, eh, van y vienen de ambientes naturales a las ciudades? O cuando ocurren mortandades masivas de ratas, por ejemplo. Bueno, ustedes saben, cuando se muere algún animal... Todos los, los ectoparásitos, las pulgas, las garrapatas que tienen, saltan, se van, buscan otro hospedador, ¿Qué, qué, ¿de quién alimentarse? Bueno, si ocurre, por ejemplo, una mortandad de ratas, las pulgas saltan y buscan otro hospedador, ¿sí? Y muchas veces, ¿quién es el otro hospedador? Los perros, los gatos, ¿sí? Las personas. Entonces, eso es un, un nuevo escenario, como decíamos recién. Y fíjense también que muchas veces los perros y los gatos pueden transmitir a las personas por contacto y a través de las pulgas, ¿sí? o sea, a través de las pulgas, no, no por contacto directo, sino a través de las pulgas, pueden transmitir la enfermedad. Pero a su vez, eh, esta enfermedad tiene la capacidad de transmitirse eh, por contacto con animales infectados. Por ejemplo, en situaciones de caza. En este caso puse esta imagen para que puedan ver que eh, una de las formas de contagio de la peste bubónica es a través precisamente del de, eh, contacto con individuos eh, con ardillas o determinadas especies que se casan infectadas. Bueno, y puse esto porque me resultó bastante interesante para que vean hoy eh, que nos miramos a nosotros mismos como vamos disfrazados, ¿no? Con los barbijos, eh, las máscaras cubriéndonos para evitar eh, contagiarnos del coronavirus. Bueno, en, en el, esto fue en la Edad Media, ¿Sí? y ya en la Edad Media entonces se pensaba cómo hacer para no contagiarse de esta peste, que no se conocía ni siquiera cuál era su agente, etiológico, no se sabía quién la provocaba, entonces estos, este gráfico que puse muestra lo que era una especie de médico que eran personas que se suponía que, que eran los que atendían a los enfermos, que no eran médicos, eran far, falsos médicos, pero que usaban estas máscaras tan, tan graciosas, con unos anteojos, y con un pico largo donde en la punta del pico colocaban sustancias aromáticas y paja, que se suponía que filtraba todo los males que venían del ambiente, ¿sí? Es, eh, pueden leer bastante sobre esto, es, es bastante interesante cómo, eh, cómo tomaban sus propias medidas de bioseguridad en la Edad Media. Bueno, ¿por qué traigo este caso acá? Bueno, lo traigo porque hace unas semanas descubrimos eh, que las noticias nos estaban diciendo que en el 2020, en Mongolia, un área donde... Eh, la, la peste bubónica circula de forma endémica habían aumentado los casos, ¿sí? que teníamos varios casos sospechosos y algunos de ellos ya confirmados. Entonces, fíjense, este es un claro ejemplo de una enfermedad que es endémica en algunas regiones, pero que puede reemerger. Incluso, lo que se dijo en los últimos días, es que ya había casos sospechosos en otras partes del mundo. Otra enfermedad que es eh, muy interesante y tal vez emblemática en algún sentido es eh, el ébola. ¿sí? Fíjense en esta foto, ustedes pueden ver cómo la transmisión ocurre normalmente en ambientes silvestres, entre murciélagos, antílopes y primates. Eh, esta, este ciclo de transmisión silvestre, en determinado momento, entra en contacto con eh, las personas. ¿Cuándo? Bueno, en este momento, en el momento en el, en el que alguna especie es casada y entonces este, en este proceso de caza o en la preparación del alimento se transmite a las personas. ¿Y qué ocurre? Bueno, en este sitio donde precisamente emerge el ébola, hay un estrecho contacto entre personas. Entonces, con prácticas culturales muy, muy arraigadas, como por ejemplo las prácticas funerarias eh, o por ejemplo eh, los cuidados muy estrechos que, que se tienen con las personas y esto lo que termina determinando de algún modo es que eh, el ébola se empiece a transmitir rápidamente de persona a persona con una gran mortalidad. Fíjense que eh, el ébola emerge en el año 1976 y todavía hay eh, brotes en determinados lugares del mundo. Por ejemplo, en el año 2014 hubo un brote eh, en África Occidental y el virus saltó desde las regiones rurales hacia áreas urbanas. Hubo la primera vez eh, que hubo un caso fuera de África, en España. Y después, en el año 2018, eh, ocurrió, se inició un brote que está vigente hasta el día de hoy. Fíjense que es un brote eh, que tiene eh, casos intermitentes, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en el último tiempo, en las últimas tres semanas, se reportaron casi 60 casos, en un área muy pequeña, sí, de la República Democrática del Congo, que a su vez está también afectada hoy por la pandemia de coronavirus y también por la mayor epidemia de sarampión que se está viviendo a nivel mundial desde principios de 2019, ¿sí? Fíjense cómo en determinadas regiones, sobre todo en áreas que son muy vulnerables, todos estos patógenos pueden combinarse para generar problemáticas de salud muy graves. Hasta hoy tenemos cerca de 25 brotes en África subsahariana. Otro patógeno que es desconocido seguramente para muchos de ustedes, porque es un patógeno que no ocurre en nuestra área, sino que ocurre en, en Malasia y en Bangladesh, pero cuento esta historia porque es muy, muy interesante. Resulta que eh, determinadas especies de murciélagos, frugívoros, se alimentaban de frutas, eh, vivían en eh, sus ambientes naturales, ¿sí? Se alimentaban de los frutos naturales que les proveía el bosque. En determinado momento, ¿qué ocurre? Esa área se deforesta para eh, plantar frutales y también para eh, colocar granjas de cerdos. Eh, claro, ante la deforestación, los murciélagos, ¿qué hacen? Bueno, algunos mueren, otros buscan nuevos ambientes, se desplazan. Se desplazan y llegan a los nuevos frutales que eh, se empezaron a, a producir, como por ejemplo las palmeras datileras. Eh, a su vez, este virus que es portado por los murciélagos, que se llama virus nita, resulta que es un virus que sobrevive muy bien en las soluciones azucaradas. Entonces, los murciélagos que van consumiendo las frutas, contaminan esa fruta, ¿sí? la fruta nueva ¿sí? que, que ocurre, que se produce en estas nuevas áreas deforestadas, en estos nuevos escenarios. Y resulta que estas frutas que consumen los cerdos caen sobre los criaderos de cerdos, que son a cielo abierto. ¿sí? Entonces, ¿los cerdos qué hacen? Consumen esa fruta contaminada. ¿Y qué sucede? Lo que les contaba antes, los cerdos son excelentes amplificadores de este virus y entonces el virus se amplifica en los cerdos y de los cerdos rápidamente pasa a las personas que se infectan consumiendo carne de cerdo o por el contacto o también las personas en algunas áreas se terminaron infectando, consumiendo los frutos y luego el virus adquirió esa capacidad de transmitirse de persona a persona. Entonces, fíjense cómo en este caso un disturbio ambiental concreto y puntual como la deforestación de determinados bosques termina provocando esta epidemia. Bueno, y por fin llegamos a los coronavirus. Seguramente eh, todos están acá presentes porque querían escuchar algo más sobre los coronavirus. Y lo primero que tengo para decirles de los coronavirus es que a estos eh, virus los conocemos hace mucho tiempo, ¿sí? Eh, este coronavirus, el que provoca la pandemia de COVID-19, es un coronavirus nuevo, pero los coronavirus son conocidos hace muchísimo tiempo. Como verán, hay eh, muchas especies de coronavirus, todas diferentes, que afectan a diferentes especies animales. Hay coronavirus que afectan a cetáceos, coronavirus que afectan a aves, que afectan a... ...a cerdos, coronavirus que viven en poblaciones de murciélagos, eh, otros coronavirus que, que pueden afectar a las personas, como seguramente habrán escuchado a muchos médicos contar en estos últimos tiempos, muchos de los resfríos, las gripes que, que pensamos que hemos tenido en años previos, bueno, son provocadas por coronavirus, claro que no tan terribles como el que provoca COVID-19, pero coronavirus al fin, muy parientes de este coronavirus que provoca la pandemia actual. Pero bueno, ¿son todos los coronavirus igualmente peligrosos, igualmente eh, patógenos para las personas? No. Con esta flecha les estoy señalando los coronavirus emergentes más complejos, ¿sí? Por ejemplo, el coronavirus que dio origen al SARS, a la epidemia de SARS que ocurrió en China, en el año 2003 más o menos, el coronavirus que dio origen a MERS, y el coronavirus que hoy nos tiene a todos encerrados, que provocó el COVID-19. Voy a contarles un poquito entonces sobre estos coronavirus que, que les mencionaba recién. Miren, la epidemia de SARS ocurre en China entre el año 2002 y el año 2004. ¿Qué ocurre? Bueno, se supone que había determinados coronavirus que vivían en poblaciones de murciélagos, eh, en ambientes silvestres, sin interferencia humana, ¿sí? Cierto disturbio ambiental hizo que los coronavirus que vivían en los murciélagos pasen a un nuevo hospedador, ¿sí? Ese nuevo hospedador se postula que son las civetas y casualmente las civetas son mamíferos que se comercializan, de hecho se capturan y se crían para vender en los mercados de China, ¿sí? En algún momento tiene que haber ocurrido una recombinación genética de distintos coronavirus, por algo que les voy a contar ahora. Y resulta que las cibetas resultaron excelentes amplificadores del virus. Esas cibetas portando el virus cerca de las personas en situaciones de contacto estrecho, lo que hacen es infectar a las personas. ¿sí? Y el virus en las personas adquiere esa capacidad de transmitirse de persona a persona y ocurre la epidemia de SARS que termina en el 2004. No se sabe realmente si las civetas fueron los hospedadores intermediarios. De hecho, se piensa que eh, puede haber ocurrido un, una transmisión desde las personas hacia las civetas, que sí lograron amplificar muy bien el virus y de alguna manera lo mantuvieron en esos ambientes eh, no naturales de los mercados. ¿no? Estas son las imágenes de las civetas, eh, la, la del principio en ambientes... Silvestres, pero las que verán después ya en los mercados donde se comercializan. Y eh, una imagen que mostraba al final sobre muchas civetas que fueron eh, sacrificadas precisamente en el marco de la epidemia de SARS. ¿Qué se sabe? Bueno, se sabe que varios coronavirus que vivían en diferentes especies de murciélagos, que vivían todas juntas en unas cuevas, en estas cuevas de Yunnan, eh, se supone que se combinaron, ¿sí? y lo que dieron fue origen al virus SARS-CoV-1, ¿sí? diferente al SARS-CoV-2, que es el que provoca el COVID, pero muy parecido, ¿sí? y que da origen a esta epidemia de SARS del año 2003. Se supone entonces que esos virus tuvieron un ancestro común, que circulaba en poblaciones de murciélagos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que... Estos virus no necesariamente son exactamente el mismo virus que estaba en la especie silvestre en su ambiente natural. Muchas veces estos virus, y sobre todo los coronavirus, tienen una gran capacidad de recombinarse, ¿sí? Entonces se recombina el coronavirus de una especie de murciélago con el de otra y dan origen a un coronavirus nuevo, ¿sí? Y esto puede ocurrir con múltiples especies, por ejemplo, de murciélagos y distintos coronavirus. Esa epidemia tuvo 8.500 casos y murieron 800 personas aproximadamente y hubo 29 países afectados. Sin embargo, el, eh, eh, el, la epidemia se controló en el año 2004 y actualmente no hay ningún caso de ese virus SARS. Después, cerca del año 2012, hubo una epidemia de otro coronavirus que es denominado el MERS-CoV, que es un virus que circula entre murciélagos y dromedarios. Como ustedes saben, los dromedarios en Arabia Saudita y en, en lo que sería la zona del Cuerno de África se comercializan, son también utilizados eh, en eventos deportivos y son, son también utilizados eh, como... Eh, a nivel productivo, para producción de leche, de carne, etc. Es decir, tienen un contacto muy estrecho con las personas. Entonces, no se sabe bien en qué momento ocurrió la recombinación genética, pero sí se sabe que los dromedarios se infectaron y que son los dromedarios hoy los que mantienen el virus que se transmite a las personas y ese virus a su vez tiene la capacidad de, de, eh, de, de transmitirse entre personas con una alta tasa de letalidad, eso es súper importante porque al contrario que el COVID-19, que el coronavirus que genera el COVID-19 y que el del SARS, este del MERS tenía una taza, tiene una tasa de letalidad muy alta. La mayor cantidad de camellos que existen en el mundo están precisamente en África y en Arabia Saudita y muchos son mantenidos por pastores en esas zonas del cuerno de África eh, y como verán el contacto con las personas es muy estrecho. Eh, cuando ocurrieron los, eh, esos brotes que les comentaba del año 2012, hubo 2.500 casos y 900 muertes. Pero lo más interesante de todo esto es que al día de hoy hay 27 países afectados y el brote sigue vigente. Es cierto que no con un aumento eh, exponencial de casos, pero sí tam, eh, lo importante a conocer es que la enfermedad sigue vigente y sigue ocurriendo en el área, está restringida geográficamente, pero no desapareció como ocurrió con el SARS. Bueno, y ahora llegamos al eh, SARS-CoV-2 que provoca el, la pandemia de COVID-19 que estamos atravesando. Y acá, nuevamente, el gráfico que van a ver es muy parecido al que vimos para SARS. ¿Por qué? Porque el virus es muy, muy parecido al de SARS de 2003. Circulaba, se supone, entre poblaciones, esto aún no está comprobado, pero se supone que hay una circulación de determinados coronavirus muy, muy, muy parecidos que en algún momento se recombinaron. Siempre lo más difícil es detectar qué se recombinó con qué para dar origen a este virus que nos está afectando hoy. Y se supone también que tiene que haber habido un huésped intermediario, un hospedador intermediario, que podrían haber sido los pangolines, que se comercializan en el mercado ilegal, eh, y que además obviamente tienen un contacto estrecho con las personas. ¿Por qué se cree eso? Bueno, porque para cuando se originó el brote, o por lo menos para cuando aparentemente se originó el brote, los murciélagos estaban hibernando, entonces no había un comercio de murciélagos tan fuerte como en otras épocas. Entonces se supone que tiene que haber habido un hospedador intermedio, y se cree, porque se está estudiando genéticamente las características del virus que hoy nos afecta, se supone que ese hospedador intermedio puede haber sido el pangolín. Bueno, lo que sí ocurre entonces, que eso sí lo sabemos, es que el virus se transmite desde algún entorno animal hacia las personas y que entre personas, hoy por hoy, se transmite muy rápidamente. No les tengo que contar qué tan rápidamente se transmite y con cuánta eficiencia lo hace, lo vemos día a día. Pero bueno, ya para ir terminando... Eh... Quizás una cosa interesante que se sabe poco es, eh, bueno, ¿qué, ¿qué se sabe del coronavirus en los animales? Sabemos del coronavirus en las personas, pero bueno, pensamos que se originó en animales, pero ¿qué pasa con, lo, con el coronavirus y los animales? Bueno, una buena noticia más que tengo para darles es que hasta la fecha no tenemos evidencia que sugiera que eh, especies silvestres que estén en Argentina puedan ser fuente de COVID-19. Eso es muy, muy, muy importante saberlo. Sin embargo, la mala noticia es que no hay muchos estudios sobre eh, reservorios silvestres de coronavirus en Argentina. Entonces, todavía nos queda mucho, mucho por estudiar. Eh, otra cosa que tenemos que conocer es que la transmisión de este SARS-CoV-2 ...de humanos a los animales es rara, pero sí se comprobó en otras especies. ¿Qué significa eso? Que no es que nosotros nos podemos contagiar de los animales, sino al revés, que gente que está infectada puede contagiar a los animales. Y les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, seguro habrán escuchado, habrán leído en el diario que eh, hubo unos tigres de bengala... Eh, y unos leones africanos que se infectaron en un zoológico en Nueva York, en el Bronx, y casualmente se determinó que la fuente de infección había sido un cuidador o eh, alguna persona que trabajaba en el sitio que era sintomática y obviamente sin querer había transmitido a esos animales. Eh, por otro lado, en el mundo, al día de hoy se reportan muchísimos casos de animales domésticos, perros y gatos, que se infectaron a partir de personas positivas. A veces personas que son COVID positivo y que conviven con perros y gatos son las mismas personas las que infectan a sus mascotas. Y eh, por otro lado, bueno, sabemos que los murciélagos obviamente son susceptibles a COVID-19, de hecho se postula que de ahí proviene la infección. Y por último, una noticia que nos, nos asombró a todos en el último tiempo, que es que los bisones en Holanda, que también son susceptibles, están siendo sacrificados en algunos criaderos donde estos animales se crían precisamente para, para su comercialización, que están siendo sacrificados precisamente porque se ha detectado que eh, hay una gran cantidad de bisones infectados. Y se supone que el origen puede haber estado dado a través de eh, personas que trabajaban en esas granjas. Sin embargo, como los bisones funcionan como excelentes eh, reservorios y tal vez, podrían llegar a transmitir la infección a personas y a animales domésticos, se tomó esa terrible decisión de sacrificar una gran cantidad de animales. Fíjense hasta dónde entonces pueden llegar las consecuencias de todo este daño ambiental que estamos generando, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer hoy? Bueno, y estamos acá, donde están esas flechas del costado, ¿no? O sea, fijándonos, eh, por un lado, siempre estando atentos a prevenir, ¿sí? Si tuviéramos la suerte de estar eh, en años atrás, podríamos estar tratando de buscar, bueno, cuál es el origen de esos coronavirus, prevenir ese evento de transmisión que desencadenó la pandemia. Bueno, para eso ya estamos tarde. Ahora lo que estamos haciendo es intentar una detección temprana, int intentar encontrar entonces individuos asintomáticos que pueden transmitir la enfermedad. Por otro lado, dar una respuesta rápida, ¿sí? O sea, que, que los humanos infectados eh, sean rápidamente aislados, ¿sí? Que eh, se disminuyan las chances de contacto, nuevamente contacto. Esa es la clave de... Eh, todo esto que estamos viendo, ¿no? Y bueno, por otro lado, todas las operaciones de control relacionadas precisamente a eso, a detener la transmisión, por lo menos a eh, minimizarla. Bueno, y por último para recordar, hoy por hoy sabemos que en el mundo circula una gran cantidad de personas que son infecciosas y que no tienen síntomas, ¿sí? El SARS-CoV-2, eh, el agente causal del COVID-19, está presente en una alta proporción de humanos en todo el mundo. Y además tiene la capacidad de infectar a una amplia gama de mamíferos, incluso que son distantes, no necesariamente eh, mamíferos que son filogenéticamente cercanos, como podrían ser los primates, sino mamíferos distantes genéticamente. Y que este coronavirus es un virus altamente transmisible y que puede recombinarse. Sí, con otros coronavirus. Eso es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. Para ir cerrando, vuelvo a las frases originales de Alicia, donde mencionaba precisamente esta concepción de la salud como un todo. Recordemos que la pandemia que estamos viviendo sucede en el marco de una fuerte degradación ambiental. Esto no nos pasa en cualquier momento. Nos pasa en un momento donde hemos tirado de la cuerda ¿Sí? Y llegamos a esta instancia donde nos, nos vemos cara a cara, precisamente hoy con el coronavirus. Pero como podrán ver, hay innumerables situaciones de riesgo que podemos estar eh, viviendo a futuro. Entonces, empezar a entender la salud como un todo, la salud como un todo, como parte de los ecosistemas, es el inicio de empezar a trabajar con esto de manera más consciente y de empezar a formar parte de los ecosistemas de manera más beneficiosa para todos, ¿no? Entonces, proteger estos recursos naturales que tenemos es la primera... Eh, la primera misión que tenemos, eh, pero por otro lado, trabajar en todas estas estrategias que tienen que ver con combatir el tráfico de fauna, y ahí voy a lo que decíamos recién, disminuir el contacto, ¿sí? Cuanto más contacto haya con individuos de fauna que están estresados, que son, que pueden portar patógenos, que antes vivían en condiciones de equilibrio y que nosotros les sacamos el equilibrio, bueno, hay más riesgo para las personas. Y bueno, por último, pensar en empezar a modificar nuestras formas de producción, dando un paso a lo sustentable, yo creo que eso en algún punto nos va a asegurar la supervivencia a futuro, ¿no? Me parece que esto es como el, el mejor mensaje que podemos dar, tratar de, de tener una visión más íntegra de lo que es la salud y empezar a pensar en esto, en que nuestro planeta enfermo, necesita claramente de que podamos hacer algo para eh, sobrevivir. Así que bueno, les agradezco muchísimo, voy a dejar de compartir. No sé si tienen algunas preguntas y si no, bueno, muchas gracias. Excelente, la verdad que Alicia y Marcela, muchísimas gracias por, por toda esta información que nos brindaron. Y fue maravilloso cómo pudimos ir viendo cómo desde un pequeño microorganismo hasta un organismo enorme podemos estar todos interrelacionados y cómo nos afectamos también nosotros nuestra salud. Bueno, acá nosotros tenemos varios comentarios. Primero, hay muchos saludos de, de gente que las aprecia y dice que sus presentaciones son muy claras. Eh, personas como <risa> Lu León, Javier Armando... Eh, quien está también por acá, Mariano Moroni, Liliana, Mayra, bueno, todos les dicen que muchísimas gracias, que está súper clara la exposición, que les encantó el espacio, y bueno, les generó también mucha fuerza a ver los datos que muestra del IT desde el 2019. Y algunas preguntas que nos fueron dejando por acá, por ejemplo, fue Lu León, que nos pregunta que, ¿cómo saltó el brote de ébola de África a Europa y cómo llegó ese primer caso? No sé, Marcela, sí, si tú nos quieres contestar esto. Ajá. A ver si ahí... ¿Te escuchamos? ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Mira, eh, hay, hay un tema eh, con ébola que hay muchas cuestiones relacionadas a, a, a la transmisión que se desconocen, sí, todos, eh, sabemos que eh, la transmisión está íntimamente relacionada al contacto con fluidos con eh, precisamente eh, personas infectadas o eh, animales infectados. Se postula, pero no está la seguridad de que ese caso, eh, en los primeros casos que se vieron en Europa, están relacionados al contacto con personas enfermas, pero eh, realmente... No, no, es muy difícil a veces encontrar precisamente lo que se llama el caso índice o, o ese primer caso en determinada área. Eh, al menos hasta donde yo sé, eh, se, se postulaba eso, que tenía que ver precisamente con el contacto con personas enfermas eh, en, en África, ¿no? en las regiones donde, donde circulaba eh, el virus de manera más frecuente. Perfecto, clarísimo. Eh, Lu también nos pregunta, cuando empezamos a hablar sobre los pangolines y demás, pregunta que, qué significa hospedador intermedio, ¿significa que se comercializa? ¿Y con qué fin? Pregunta Lu. Bueno, hay algo tal vez que no, no, no conté desde la teoría que tiene que ver con que eh, muchas veces los patógenos no se transmiten directamente, ¿no? O sea, eh, no, hay un, no, no ocurren por el contacto directo, sino que necesitan un hospedador que nos termine de alguna manera, yo siempre digo que los intermediarios son los que terminan acercándonos al patógeno. Eh, por ejemplo... En determinadas regiones donde eh, por ahí los murciélagos pueden llegar a consumirse, el salto puede ocurrir de manera directa, ¿sí? Pero uno pensaría que en determinadas áreas donde no hay un contacto directo, tiene que haber un hospedador o un... Eh, los hospedadores son los, los, los huéspedes, ¿no? O sea, los, los, las especies que de alguna forma alojan esos virus, y en el caso de los intermediarios, que los acercan a las personas. Entonces, que tiene que haber habido algún hospedador intermediario que estuviera en contacto con las personas. Si, por ejemplo, no tenés murciélagos en contacto con las personas, tenés que buscar cuál es ese nexo que estaba en contacto con los murciélagos y que de algún modo acercó ese virus a las personas. Y eso es lo que se supone que ha ocurrido con las civetas y que podría haber ocurrido con los pangolines, pero nada de eso está demostrado para COVID-19 por lo menos, ¿sí? Eh, lo de las civetas para SARS está en duda, algunos investigadores postulan que fue al revés, que los mismísimos humanos han sido los que contagiaron a las civetas, y obviamente las civetas con esa capacidad de amplificar no funcionaron como intermediarios, sino que funcionaron como amplificadores. Pero bueno, todas las teorías apuntan a que sí, que efectivamente en ese caso las civetas fueron intermediarias. Pero bueno, como se imaginarán, eh, en la ciencia todo el tiempo estamos aprendiendo y respondiéndonos nuevas preguntas, así que, eh, bueno, todos los días aprendemos cosas nuevas, sobre todo para estos virus que son absolutamente desconocidos como el SARS-CoV-2. ¿no? Pero eso es un hospedador intermediario, un hospedador que funciona acercándonos de alguna forma esos virus de ambientes silvestres a eh, las, eh, los, los ambientes más antropizados o donde estamos las personas. Perfecto. Y el pangolín, bueno, se comercializa precisamente mucho más por el consumo, ¿no? En ciertos lugares. Sí. Se supone que es una... una bueno, es la especie de mamífero más traficada del mundo. Trafica. Y se supone que es muy difícil investigar el rol que han tenido los pangolines en la transmisión, porque obviamente no figuran en ningún listado de, de especies comercializadas de forma legal. Entonces, eh, como el comercio es ilegal, es mucho más difícil establecer el rol que esos pangolines pueden haber tenido. Lo que sí se ha hecho es trabajar, por ejemplo, estudiando individuos decomisados, y ahí es donde se encontraron algunos coronavirus muy parecidos, y de ahí surge que tal vez hayan sido estos, eh, esta especie o alguna de estas especies las que hayan funcionado como intermediarios. Pero bueno, nada de eso hoy está comprobado. Totalmente, sí. Bueno, eh, Jerónimo también nos pregunta, una pregunta para la doctora Orozco, los perros y gatos domésticos y acibeltrados generan un importante impacto a la fauna en algunas áreas silvestres, sea por predación, competencia, hostigamiento, etcétera, pero también poseen un potencial para la transmisión de patógenos. ¿Puedes mencionar algún ejemplo o caso de esta transmisión mascotas, fauna silvestre? Para bueno, dar les gracias y te dicen que una excelente presentación. Bueno, les agradezco que hayan aguantado hasta ahora, ¿eh? Muy bien. Están <risa> <And risa> súper atentos preguntas. todos. <risa> Me alegro mucho. Eh, sí, eh, hay muchos casos, lamentablemente hay muchos casos. Eh, cuando se habla precisamente del rol que tienen los animales domésticos, que viven sobre todo más cerca de las personas, como los perros y los gatos, eh, a nivel... Eh, de conservación de la biodiversidad, muchas veces se habla de predación, se habla de, de, de por ahí, de, de mecanismos más directos y más visibles, ¿no? Que tienen que ver con el, con, con el efecto de un gato, por ejemplo, predando sobre un ave. Pero, como bien eh, nos comentan... Eh, nuestros oyentes, eh, también ocurren muchos, eh, muchos casos de transmisión de patógenos. Miren, voy a ir a un caso muy conocido, por ahí muchos lo conocen, eh, que es el caso de eh, los zorros con distemper, o sea, con moquillo, en el Parque Nacional del Palmar. Hace unos años se detectaron unos zorritos que estaban en el Parque Nacional y que, eh, bueno, empezaron a tener sintomatología de moquillo enseguida se empezó a investigar qué era lo que estaba sucediendo y bueno ustedes saben que nosotros podemos reconocer los límites del parque pero ni los zorros ni los perros lo hacen entonces se suponía que lo que ocurrió bueno se detectó que estos zorritos tenían moquillo y eh, este virus lo que se hizo fue identificar genéticamente las características que tenía para ver qué variantes eh, había. Y se detectó precisamente que era muy, muy parecido al virus de moquillo que circulaba en eh, los perros domésticos del área. Entonces, eh, claramente ha sido un, un, un caso emblemático en Argentina y de hecho ha, ha, ha determinado muchas estrategias de, de manejo, o sea, como ha determinado el hecho de repensar Muchas estrategias en torno a eso. Y ahí veo que pregunta si los, las vacunas son una solución momentánea. Sí, claramente, si vos eh, tenés una población vacunada, disminuís muchísimo, pero no para, los, no para los silvestres. O sea, interferir en la fauna silvestre es siempre problemático y siempre complejo. Solamente uno decide interferir cuando ya no te queda otra. Pero, por ejemplo, si vos tenés el, cont el control sobre, la sobre los animales domésticos, entonces el mecanismo claramente es trabajar sobre, la sobre los animales domésticos. Si tenés eh, perros que estén vacunados, si tenés gatos que estén vacunados, que tengan un buen plan sanitario, o sea que realmente los individuos no, sean, no se conviertan en un riesgo ...para las especies silvestres, ¿sí? Trabajar en la vacunación de determinadas poblaciones silvestres se ha hecho en el mundo, de hecho se han vacunado con vacuna antirrábica a, varios, eh, a varias especies en Europa... Eh, incluso tirando cebos desde aviones, o sea, piensen que también distribuir una vacuna en la funa silvestre es difícil, que no la coma otro, que no, o sea, muchísimas cosas eh, que tienen que ver con la, con la logística de cómo hacer una cosa así. Entonces siempre es más eh, sencillo trabajar precisamente con los animales domésticos, y un primer muy buen paso es eh, precisamente la prevención a través de vacunaciones y buenos planes sanitarios. Claro, va más en la responsabilidad del dueño del animal. Térense responsable. Uh -huh. Bueno, por acá también Mayra pregunta para Alicia. Ali, ¿cuál crees que son las mejores estrategias para detener la actual destrucción de la biodiversidad? Bueno, las estrategias son muchas, sin duda, ¿no? La más efectiva, eso ya está muy estudiado, sin duda es... Eh, declarar áreas protegidas. O sea, la estrategia de cuidar lo que ya está funcionando. Si vos ya tenés el ecosistema que está en un equilibrio y funciona, es ideal que lo conserves o que lo manejes adecuadamente. Después, por supuesto, hay otra, otro tipo de pérdida de biodiversidad que se puede trabajar, por supuesto, desde la educación. Eh, y desde después, eh, y me parece que es un poco el llamado también con esta charla, es el de... Realmente cumplir nuestro rol de ciudadanos. De que cada uno tome su responsabilidad de cómo quiere vivir en este mundo, de cómo quiere vivir frente a toda esta situación que estamos contando. En las pequeñas decisiones, a veces es empezar con algo muy pequeño, a veces es simplemente el compost, simplemente el producto que llega a tus manos, preguntarte qué consecuencias mm. tiene, porque las tiene. Entonces, hazte la pregunta de qué va a pasar después con eso que llegó a tus manos. ¿Lo vas a digerir y nada más? tiene envoltorios, tiene plásticos, y, y después, a partir de eso, ¿no? de tus decisiones, tus decisiones electorales también. Nosotros tenemos el poder del voto. Entonces, también involucrarnos en la medida de lo posible y del interés de cada uno, por supuesto, en que estas mm. cuestiones necesitan decisiones políticas muchas veces. Entonces, a la hora de decidir políticos, también hay, tenemos que decidir quiénes interesan por estos temas y quiénes los están, los están llevando a cabo. Por supuesto que después, hay más tiempo, menos tiempo, puedes averiguar más eh, qué, qué político, qué representante o qué líder está eh, involucrado en estos temas o no. Si no puedes hacer nada de todo eso, siempre tenés la opción de apoyar a los que sí hacen ese tipo de, de acciones. ¿No? La, el, la, el de me encantaría donar mi tiempo y ser voluntaria en un comedor. No lo puedo hacer, me encantaría, pero por lo menos dono entonces. Puedo donar plata, puedo donar insumos, puedo donar tiempo. Todo eso suma. Me parece que hay muchas maneras, lo que falta es ese llamado de atención y decir, bueno, ¿hoy qué puedo hacer? Empezar con una decisión. Todo arranca con una decisión individual y la responsabilidad de cada uno de qué ciudadano quiere ser. Totalmente, muy importante informarnos también y estar muy actualizados de todo lo que está ocurriendo para tomar unas buenas decisiones. Sí. Bueno, por acá también Marcela nos hacen otra pregunta. Dice, en las noticias he escuchado de casos de rebrote de gripe porcina en China. ¿Qué es cierto hay en las especulaciones sobre las condiciones para una nueva pandemia a partir de la producción cárnica de cerdos? Y después te voy a hacer otra pregunta que está vinculada también con, con esto. Sí, efectivamente, eh, los casos obviamente están confirmados, no se trata de, de una fake news, sino que es real. Eh, han habido casos precisamente de H1N1 en, en China eh, y, bueno, íntimamente relacionados eh, con los criaderos de cerdos, ¿no? eh, Bueno, como ustedes saben, ya atravesamos una, una situación similar años atrás eh, y sobre todo con estos virus de influenza, ¿no? Que, que son tan contagiosos y que de alguna manera... Eh, Nada, se propagan tan rápidamente eh, en el mundo. La realidad es que, eh, sí, mientras estamos ocupados atendiendo a esta pandemia que obviamente nos está movilizando a todos, eh, existen otros, otras situaciones de riesgo, ¿no? O sea, les, les, hoy cuando pensaba cuál mostrar, me debatía si mostrar la peste bubónica o mostrar las, las distintas eh, influencias que hay, y me quedé con la peste bubónica porque es representativa de la Edad Media y me dejaba mostrarle lo que es la emergencia de un patógeno, pero realmente eh, todos los virus de influenza que estamos viendo tienen este potencial, ¿sí? o sea que realmente hay un potencial, eh, por lo menos de epidemia, que no podemos dejar de ver, y de hecho también puse esa mención a lo que pasa en la República Democrática del Congo, donde hay brotes de ébola, pero que no es solamente el ébola lo que les pasa, o sea, tienen un montón de, de situaciones sociales muy complejas, pero a su vez tienen muchas enfermedades, no solamente eh, el COVID-19 y solamente eh, el ébola, ¿sí? Estamos hablando de una población que tiene sarampión, ébola, COVID-19, pobreza, o sea, sí. es realmente una situación muy, muy, muy compleja. muy compleja. Totalmente. Bueno, y ahora nos hacen una pregunta con algo que está ocurriendo también ahora en la actualidad acá en la Argentina. Lucas y otras personas del grupo nos preguntan, si tienes información sobre la instalación de granjas industriales de cerdos de China en nuestro país, y si crees que esto pudiera ser una potencial amenaza para la emergencia de este tipo de enfermedades. Sí, me imaginé que me iban a hacer esta pregunta, eh, porque en se, discutió mucho, sí, se discutió mucho estos días este tema. A ver, eh, es, es un tema para reflexionar. Por supuesto uno no puede pensar que las condiciones... Eh, ambientales que nosotros tenemos son las mismas que hay en otras regiones del mundo, ¿sí? O sea, tenemos que pensar que todo ese sistema de alguna manera que funciona y que da origen a determinados virus, eh, está en un entorno, ¿no? O sea, ¿eso qué significa? Que si nosotros trasladamos una producción porcina a Argentina... ¿No vamos a tener riesgo? No, en absoluto, seguramente vamos a tener riesgo porque vamos a insertar toda esta situación en un escenario de degradación ambiental, de, de la misma manera. ¿sí? Por eso, lo importante en el día de hoy es empezar a estudiar un poco más en profundidad cuáles son los patógenos o los agentes potencialmente patógenos que circulan en nuestra población silvestre. Yo siempre digo que nosotros estudiamos eh, lo, que, lo que por ahí a nadie le interesa demasiado, que es, bueno, ¿qué hay? Estudiamos los reservorios silvestres de los agentes. Claro, la verdad es que en general nunca pasa nada. Entonces todo lo que nosotros estudiamos muchas veces contribuye al conocimiento, pero quizás no es un insumo directo para la salud pública, ¿por qué? Porque en general, por suerte, esta tormenta perfecta no se da siempre, ¿sí? Entonces, conocemos gran cantidad de patógenos que circulan en poblaciones silvestres, pero no todos ellos son capaces de eh, provocar una pandemia. Hoy nuestra misión es poder saber, para contestar esa pregunta yo necesito saber si en las poblaciones de Argentina de fauna silvestre circulan determinados virus que tienen ese potencial de provocar una epidemia o de provocar una pandemia, por un lado. Y por otro lado claramente un punto que hay que, que hay que atender es dónde se van a instalar estas granjas, ¿no? Porque si estas granjas se van a instalar en un contexto de degradación ambiental y vamos a repetir los mismos errores que han ocurrido en otras partes del mundo, por supuesto que estaremos expuestos, ¿sí? O sea, siempre la fórmula contacto es la que resulta, ¿sí? O sea, así es como se propagan los virus, así es como persisten, así es como se recombinan los virus que tienen la capacidad de recombinarse. Así que sin duda, para responder esto necesitamos mejorar todos nuestros conocimientos sobre lo que ocurre en los ambientes silvestres de Argentina. Excelente respuesta. Mar. Una cosa para sumar también a lo que dice Marce, es que ese es un muy buen ejemplo de este enfoque One Health, una salud que se debería de aplicar. O sea, no, no, no tiene que ser simplemente un economista el que evalúe el interés o el beneficio económico de la instalación de este tipo de granjas. Mm. Tendría que ser un enfoque totalmente multidisciplinario, desde lo social, lo económico, sin duda, pero muy, sobre todo lo ambiental. Y no solamente con biólogos, sino biólogos mm. veterinarios este, y diferentes disciplinas para que evalúen y puedan, eh, digamos, proyectar el, el, el impacto que podría llegar a tener esa instalación y a partir de ahí tomar la decisión y que el público participe de alguna manera informándose en esa decisión y quizás hasta incluso intervenir en, en, en la toma de decisiones, si realmente efectivamente se hace o no se hace. Totalmente, es abordar toda complejidad, o sea, es verlo todo desde diferentes aspectos para tomar una buena decisión y que no afecte la salud planetaria ni nuestra salud, totalmente. Bueno, y la, una pregunta también de Alberto que dice, dado el nivel de contagios en humanos, ¿puede considerarse a la población un multiplicador equivalente a los animales de origen que son portadores naturales? Bueno, es difícil eh, responder eso con un sí o un no. La realidad, eh, y, y me parece que es muy importante esa pregunta porque nos lleva otra vez al lugar de mostrar la importancia que tenemos los humanos sobre todo porque somos capaces de transmitir de manera asintomática. Entonces, realmente, este virus es tan eficiente porque muchos lo llevamos con nosotros sin saberlo. Entonces, mucha gente es capaz de transmitir y ni siquiera va a estar en los registros porque no tiene síntomas. Eh, o sea, realmente, eh, los números que nosotros vemos que son alarmantes posiblemente sean mucho menores, porque tenemos un porcentaje altísimo de gente asintomática. Entonces, es muy probable que eh, la respuesta a esa pregunta sea sí, pero realmente no, no, no tenemos evidencia científica para, para responder algo así. Lo que me parece que es clave es situarnos en este lugar de conciencia, y de pensar realmente el rol que tenemos los humanos con esta capacidad de trasladar el virus de manera asintomática, de transmitirlo, no solo de, de dispersarlo. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, eh, por acá estoy viendo, ya no tenemos más preguntas, tenemos muchos agradecimientos, tenemos saludos de Óscar Vilca desde Perú, también de personas desde Colombia, de Ariel, que nos está mandando saludos desde Colombia, les están agradeciendo a ustedes muchísimo el material, dicen que es excelente para trabajar en divulgación, en educación, que muy interesante la información, y bueno, les encantó. Así que de verdad que muchísimas gracias Marcela y Ali, y muchísimas gracias también a todos los que nos están acompañando ahora en este vivo, gracias por escucharnos, por sus preguntas y por sumarse a este ciclo de charlas online y también por querer conocer un poco más. Y si ustedes quieren conocer un poco más de lo que nosotros realizamos en la Fundación Tamaiquén, los invitamos por favor a que visiten nuestra página, que la van a encontrar como fundaciontamaiquén.org.ar y conozcan todos los proyectos que realizamos a nivel de áreas naturales protegidas, todo lo que se trabaja también en el bioparque y también con nuestro centro de rescate de, de fauna. Así que, bueno, cualquier cosa, sigan escribiéndonos ahí. Si tienen otra duda, nos lo pueden enviar al email que les escribimos ahí en el chat. Y, bueno, muchísimas gracias y esperamos que terminen muy bien este miércoles. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes gracias a todos, y a todos ¿no? por estar ahí. Gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos. Y por participar. A ustedes. Adiós.